Buenas tardes, mi nombre, es, mi nombre es Tiago, estamos iniciando más una semana de entreno en el CTS 9, más una semana de evolución, bastante foco y trabajo duro. Vamos a dar nuestro mejor con nuestro, nuestro equipo y siempre seguir enfrente.